Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús Navy Gamer. Y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta Y antes de comenzar voy a mandarles un gran saludo a las siguientes personas Le mando un gran saludo a Ixir Garou, Frank Adra y Mr. Galleta Muy bien Ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Muy bien, esto ha sido todo el video tutorial de esta semana, ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, si no tu dislike, y si es la primera vez que ves uno de mis videos puedes suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Recuerden que se parece corto el tutorial, pero es porque esa parte se repite y se repite y se repite, ¿vale? Así que vamos ya a la parte lenta, chao.